Que no hubiera policía. Por Coño, él. Pues, entonces, entonces, estamos huérfanos. Es una, eh, eh, una discusión eh, estéril. El senador aquí. dijo: el senador, estamos huérfanos desde autoridad. Mira, nos está llamando el alcalde, el señor Siquio, NG de la Rosa. Vamos a ver. Vamos a ponerlo en altavoz, muchachos. El el, el buenos días, Siquio. Sí, buenos días, Carolina. Mira, yo quiero informar a ese que en su programa que le explique a los convocantes a huelga. Que los. La promesa. La promesa que el gobierno ha hecho. Van a ser cumplidas todas. Lo que pasa es que hay procesos. Que yo le voy a explicar. Para que el pueblo entienda. Mira. El sábado. Se convocó. Una sesión de emergencia. Para aprobar los 12.500 metros de terreno que el ayuntamiento de San Francisco de Macorís le dona al gobierno para construir y trasladar el barrio azul. Ahora, ¿por qué es un proceso? Porque los que van a financiar proyecto, necesitan saber eh, el estatus del terreno. Entonces, ese es un proceso que ya se inició, se aprobó la donación de terreno y ya están los terrenos para ellos Entonces, en cuanto a los compromisos del Ayuntamiento con las obras eh, que las organizaciones populares, eh, o sea, junta de vecinos y eso, están todas aprobadas y en este momento están en proceso de licitación para cumplir con la ley y la transparencia. Es decir, que no nos estamos negando. No nos estamos negando a cumplir con las obras. En este momento, en Mamatingó se está trabajando y están los equipos ahí. Y yo los invito a ustedes que vayan a ver si están o no. Y están trabajando. Hace días y en, este momento, no... en este momento, en este momento esta semana, acaban de apartar el sector de Uganda. Es decir que es un proceso que hay que ir cumpliendo eh, con los reglamentos que se permiten y que se siguen para construir. Sí, eh, con eso le estoy diciendo que estamos en el proceso de cumplimiento. Ahora mismo la remodelación del mercado público se está esperando la revaluación del presupuesto que se dispararon los materiales y había que revaluar el presupuesto. Es decir, que la intención y la decisión de cumplir con determinadas obras, está, pero hay que llenar los procedimientos y hay que hacer las licitaciones y eso es lo que ha trazado un poquito. Es decir, que yo llamo a la conciencia de esta explicación real que yo estoy dando para que los convocantes a la huelga reconsideren que esto no es un momento de hacer huelga, donde hoy... Se hubo, hubo que paralizar algo que tiene que ver con algo muy delicado de la ciudadanía, que es la salud, que es la vacunación de, la, de los menores de, de, de, de, de 12 a 18 Pero aquí, años. aquí no se está vacunando con esos psiquiosos en Santiago y la capital. ¿Escuchó, psiquio? Sí, no, no, no escuché ¿Sí? nada. Eh, que aquí no se está vacunando con la spinfer, que es para la, la, la vacunación de los menores. con la, la Pfizer. Pfizer. ¿eh? Bueno, pero Santiago y la capital. Había hoy un programa de, de vacunación y viene ese que hay que realizar también, porque es un proceso. Es decir que el que quiera negar que aquí hay una intención y se están motivando y incentivando la ciudadanía para que se vaya a vacunar y se le están poniendo eh, di, di, diversos puntos eh, no está en este mundo porque el gobierno y salud pública. Y es una voluntad del señor presidente de la República Es que todo el pueblo se vacuna Se vacuna y por eso estamos En tercer lugar En toda América Latina Entre los países que han sí, avanzado. Una estamos. preguntita El colectivo ha dicho que está en disposición de hablar Pero dentro del proceso huelgario mm -hmm. eh, Como autoridades Ustedes han recibido la información eh, ¿Piensan tomar la iniciativa de llamarlos? A ver si por lo menos no, ya para eh, mañana Se levanta este paro no, nosotros, eh, eh, eh, por lo menos yo particularmente, voy a participar en una reunión que se va a realizar a las 11 de la mañana, si no lo han variado, este, en la Asociación de Comerciantes. Ok. Porque yo me he movido, por ejemplo, este, el ministro de Interior y Policía me manifestó a mí anoche, y yo lo, yo lo vi a conocer que él estaba dispuesto a venir aquí en el curso de la semana si levantaban la huelga. Pero él no quería venir con la presión de que voy uh -huh. eh, por la huelga, sino que él, de, como de, ministro y un hombre de la región, no resta, estaba en la disposición de venir en el curso última, de la semana. Una última de, preguntita. Hay, que, si hay que decirle al alcalde que tiene que actualizarse. Yo acabo de confirmar ahora con el director provincial de salud me dicen que aquí no hay vacunación de menores. Yo se lo, se lo estoy diciendo. En Santiago y la capital solamente no. se está vacunando con eso. Son 228 mil vacunas para menores de 18 años y San Francisco no está eh, mire, incluido. Déjeme deme confirmarle. No, confirma. Eh, puede que no sea para menores. Había un programa de, de vacunación hoy aquí que se suspendió. Es que, por, no, por eh, eh, es, es que lo único que hay es la segunda dosis de la de la Sinovac y la primera correctamente, dosis, correctamente. que es única, pero de la Pfizer. Había, había De la Pfizer, pero no me habla a de los menores, porque lo estoy diciendo porque solamente Santiago y la capital. Pero, eh, un, eh, cambiando un poquito, si quiero de mi parte, una última preguntita. El tema de la recolección de basuras quizás no es el momento, porque estamos en un tema, hablando del tema de la huelga, pero bueno, hemos estado pero aquí... en una ciudad es imposible que esté el 100% limpia. Fueron a mostrar basura en, en, en los lugares que había pendiente de ir a recoger hoy o mañana. No, no, pero la pregunta es, ¿en qué está el tema del ayuntamiento con Móvil Soluciones? Estuvimos conversando estamos con él. Estamos declarándole, y... en este momento le estamos declarando una guerra a la basura. No. Este, lo que pasa es que, es que a mí se me, da, se me dañaron cuatro vehículos a la vez, recolectores eh, de basura, de lo que le pertenece al ayuntamiento y nosotros inmediatamente alquilamos los servicios de dos unidades que ya la tenemos en ese proceso de trabajo. Ayer hicimos una batida grandísima contra la basura domingo, pero este es un pueblo grande, hay algún sector que queda pendiente para el lunes o martes, es un programa, pero... Eh, ¿Cuál es el problema? Solamente enfocan los sitios donde no han ido a recoger la basura, pero donde está limpio, como son las entradas, las entradas de la capital, eh, distintos barrios, eh, no van. Ahora, aquí hay un problema grave con la basura, en el aspecto de que hay lugares que la gente va y tira la basura ahí y han convertido algunos puntos en vertederos eh, inadecuados del lugar lo cual nosotros vamos a hacer un trabajo de concientización, vamos a acordar con esos barrios y vamos a resolver finalmente el problema Bien. de la basura. Muchas gracias, Siquio NG es de la Rosa, Luz. alcalde municipal sí, de San gracias. Francisco de Macorís, por su llamada. Para nosotros siempre es no, grato también, llamar, recibirlo. Para informar la verdad sí. de la situación de los terrenos ya aportado por el ayuntamiento. Para el traslado del barrio Azul, Bien, muchísimas gracias, gracias y bueno señores, la pregunta del día.